Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y vamos a ver qué tiene que ver esta actualización 1.17 Qué nos tiene para decir eh, de la prueba común Igual es la prueba común, después puede cambiar esto Por lo general cambia, dice una cosa y después termina saliendo otra y nada, claro. Antes, los invitamos a la a prueba común de la actualización 1.17 Bueno Aquí podrán usar las nuevas funciones de fortaleza Y la edición más grande de cazador de acero hasta la fecha ¿Qué bodrio cazador de hacer Lo dije siempre, boludo. Un espanto. Me parece totalmente aburrido. Tres tanques nuevos. Un mapa nunca visto. Pelotón. ¿Tres tanques nuevos? ¿Cuáles? Tres tanques... Es el... Este es el cramba, boludo, no me jodas. Tres tanques nuevos. Un mapa nunca visto. Pelotones de dos jugadores. Una nueva economía. Pero eso no es todo. Veamos los detalles. A ver los detalles. Misión de reconocimiento. Díganme, déjenme en los comentarios, por favor. Me gustaría saber cuántos de ustedes jugaron misiones de reconocimiento. O sea, jugar es tipo sentarse en el día y aunque sea dos tres partidas por día a misión de reconocimiento. No que jugaste una vez y nunca más. O sea, jugaste desde que salió hasta acá con asiduidad. En junio volverá el modo visión de reconocimiento a los servidores principales. No lo lanzaremos de inmediato en el servidor de prueba. Lo solo estará ahora. allí temporalmente. Podrán probar tres mapas nuevos y otros tres de iteraciones anteriores que mejoramos. Además de los cambios al formato, ahora... Aquila, Aniki, Yekka, Far East, eh, Canyon, eh, Airship Yard. Shipyard No es coso, boludo, es la de... Son los mapas... Este es el mapa cortado del de Craftwork. El, de el de línea de frente, ¿no es? Tiene toda la pinta, porque tenés el balcón, la parte de la ciudad, un toque... Bueno, igualmente es mucho más grande esta ciudad. Bueno, habría que verlo, no sé. Y Cluster, tal... Eh... No sé. Aprobaremos los seis mapas en la misma iteración. Habrá otros cambios interesantes, pero las reglas principales son las mismas. La iteración llegará después, en junio. Por ahora... Su Mirá, esta parte es nueva, boludo. Bueno, sí. Eh, es nueva. Participación en la prueba común nos permitirá descubrir la estabilidad de la versión futura. Reward Combat Reserves, Strongholds. Las reservas de combate serán distintas para las fortalezas. Bueno, escuchen esto, ustedes, comandantes, ustedes, oficiales de todo tipo, de los. De jugar en los clanes y los soldados también. Escuchan. En lugar de dos reservas similares que infligen daño, solo una lo hará. La otra será táctica. Podrán llevar dos reservas de combate de distinto tipo en cada batalla. Ah, mira. Inspirar será una reserva táctica. Mejora las características del vehículo del jugador y las de los aliados que Durante estén un... dentro del área del efecto, como Durante en la línea de enfrente. Durante un tiempo Cuando la corta. reserva esté lista, el jugador que tenga Inspirar puede activarla por una cantidad de tiempo determinada. Ah, bueno. Cuanto mayor so... sea el nivel de la reserva, mayor será el alcance y su efecto. Ah, mira. Los aliados mira y los enemigos verán al comandante inspirado o resaltado. Se van a buscar También como logo. Cambiamos a. Van a tener que cuidar a ese, porque te van a tirar la arte a ese. Cuando estén jugando Stronghold, eh, o escaramuza, como quieran decirle, o fortaleza, te van, a, te, te van a buscar a vos. Si tenés el cosito activado, saben que eso es el que tiene inspiración. Y que está bueno tener inspiración porque, además, vas más con comida, es como tener una doble comida. Ataque de artillería. Ahora inflige daño más predecible y fijo. El área de efecto la verán ambos equipos que podrán alejarse para no recibir todo el impacto. Ah, mirá, boludo, porque antes no sabías Pero ella es, es, es muy, no sé, no me gusta eso No, o sea, me gusta el efecto y todo Pero lo que no me gusta es que el equipo rival la vea La sorpresa era, che, estate, estate atento, movete, no te quedes quieto O sea, fíjate, ojo, ya está activada la ya está activada la Arti, Esa es la movida, o sea, si sabe dónde va a caer pff. Cuanto mayor sea el nivel de la reserva Mayor será su alcance y el daño que inflige Menos mil de año le veo un mouse. Uf. El creador de la sala puede asignarse ambas reservas, dárselas a cualquier jugador del equipo o repartirlas entre distintos jugadores. De esa forma, uno será el artillero y el otro inspirará. Ajustamos la economía de fortaleza. Okay. Con dos reservas de combate, la bonificación total a los recursos industriales será igual que antes. Con el lanzamiento de la nueva fortaleza, las estructuras antiguas se convertirán en las nuevas, pero su nivel se mantiene. Además, los comandantes de clan y sus oficiales recibirán notificaciones en el juego para descubrir más sobre las reservas de combate. Supondrán oportunidades tácticas nuevas y distintas, además de victorias gloriosas. Eso depende. A saber a cero, bro. Yo sé que a muchos a ustedes les gusta, a mí no me gusta, siempre no me gusta. Soy enemigo uno, número uno de Cazador de Acero, yo soy del otro lado Yo soy de los de Frontline, línea de Royal blindado Además de los dos mapas que ya conocen Cazador de Acero tendrá uno más Fair Norfair A pesar del frío, esta tundra del norte no dejará que se congelen Será una nueva zona de caza Una arena perfecta para el más fuerte Y el sitio donde triunfarán Modificamos algunas mecánicas. Ahora la zona se cerrará según la cantidad de jugadores restantes. Las reglas de aparición de botines y su contenido han cambiado. El minimapa mostrará botines de guerra y los vehículos destruidos. Será arriesgado ir a buscar los botines, la pero emoción. también podrán obtener los botines de otros más seguido. Las probabilidades ah. de encontrar objetos valiosos y problemas aumentará. Ah, porque te matan los botines, claro. Antes eso no te en la prueba común podrán ser los primeros en usar estos tres tanques nuevos con habilidades únicas. El tanque mediano Haragan caerá sobre los enemigos. Tanque mediano Harold, dijo. Imagina. Che, escúchame, no, el tema es si. Este modo para mí está bueno si jugás eh, con amigos. Con amigos hice si un cago de risa y te puteás porque. Eh, dale, boludo. Eh, ganá esa parte, dale. ¿Qué estás haciendo? Y, tipo, te cagás a puteada. Pero si Juazo solo es un bode Amigos como truenos y rayos Para mí. Su primera habilidad es descarga eléctrica <coughs> Crea un área que inflige daño prolongado Y reduce la movilidad de los tanques Mientras estén dentro Y durante un breve lapso después uh, 840 le veo Kit de reparación aguanté? elimina este efecto Sí, sí, mira, defecto, pero te de Su segunda habilidad es Eso, fervor emergente Empeora el tiempo de apuntamiento y la estabilización Pero mejora el daño del siguiente proyectil si penetra Me encanta, porque en el video, con la retícula así, se las clava todas, boludo Después vos estás en el, en el, jugando el modo y con la retícula así, no, estás al lado Y el tiro hace, automáticamente va al suelo Puede aumentarse hasta cinco veces El aumento reinicia si el disparo falla o no inflige daño El ligero Bai es un experto en la exploración agresiva su proyectil ácido tiene más penetración y cuando causa daño, corroe al vehículo enemigo desde dentro. Ah, vas a, de reparación video, reinicia mire. el efecto, pero si el enemigo no tiene un kit, que la fortuna le sonría. Sí, con Además, un tiro te mata, el Bain Lang puede desplegar un robot de batalla. El robot elige el objetivo más cercano, lo sigue y le dispara, apuntando a sus lados o a su parte trasera. Si ignoran al robot, él se encargará de destruir incluso a una presa enorme. El último es el pesado Beowulf. Es todo un maestro de la supervivencia en páramos. Su primera habilidad crea un anillo de fuego a su alrededor que disminuye la movilidad del vehículo enemigo y le inflige daño. Nah, está bueno, o sea, que que se le da un pesado, pesado, momentáneamente algunos puntos de vida del vehículo Pero no solo eso Mientras dure, acumula el daño que recibiría por proyectiles y habilidades uh, Y los boludo. convierte en vida para el Beowulf y... Uh, eso es fuertísimo, boludo Imaginate que vos estás distraído, no te das cuenta Le pegás, mientras él activó eso Le pegaste tres tiros, como veis ahí Por ejemplo, 600 daño le clavaste Le tendrías que haber clavado, no En realidad, le regalaste 600 daño. Un días. aliado cercano, si lo hay oh, recuerden que todas las habilidades y las características son preliminares y podrían recibir cambios no tan divertidas siempre hombre. estarán disponibles Raven y los otros podrán alquilarse la primera vez que alquilen cada vehículo será gratis luego necesitarán sellos de acero una nueva moneda que ganarán en cazador de acero según su posición y si completan misiones sellos de acero Cambiamos la forma en que ganan las otras monedas. Los créditos y la experiencia de combate dependerán de cuánto daño inflijan, cuántos módulos dañen, cuántos vehículos enemigos destruyan y, claro, su posición final. Pueden usar las bonificaciones da? por jugar en pelotón Y usar reservas personales y de clan Para recibir más créditos y experiencia Ay, Además ahí, de la eso, XP y los créditos Tener premium aumenta los sellos de acero Que ganarán y por supuesto También podrán ganar puntos del pase de batalla Sí, en... pero después de rata te dan 10.000 créditos boludo. Te rompes el orto en una partida Te dan 35.000 créditos limpios te quedan. Cazador de acero Ay, Añadimos una ventana de estadísticas de jugador En de, cazador no, entre, de acero no, crédito, y más. Desde ahora no necesitan buscar un tercer jugador Para salir de casa con su sus amigos, las partidas en pelotón de este modo se llevarán a cabo en dúos de dos, y en está batallas bueno de 20 jugadores. De... lo único que espero y que no pase, bueno yo no sé si voy a jugar a este modo, porque la, o sea, capaz que con algún amigo, pancha la bola un rato, o en directo pero no, ya te digo, no me gusta pero espero que no pase lo que pasó siempre, boludo, que todos todos, absolutamente todos, terminan denunciando que estos eh, están todos armados, boludo, y después no hacen nada o sea, están todos organizados, salen dos de este lado dos de este lado, dos de este lado, dos de este lado entre después los cuatro se terminan quedando al final Y terminan matando todo el resto de, de los jugadores boludo. Descubren si ustedes y su compañero Se pueden convertir en el mejor de los 10 pelotones Uh, esas bolas cuando te persiguen Como si rompe harán, la bola No, le voy a dar un me gusta cuando hagan, cuando hagan las cosas bien boludo. Si le implementan y está bueno, sí te, me gusta Si no, no el bueno, aparentemente los cambios están buenos Me parece que están buenos tienen, tienen buena pinta Será cuestión de ver cómo los implementan Recuerden que esto es actualización de la 1.17 En la prueba común, en el Common Test eh, Los que no sepan cómo bajar el Common Test Vas a Google, por es Common Test O prueba de... Prueba común, World of Tanks Y te tira ahí el link y vas a la página oficial y te descargas No sé cuánto pesa, pero pesa una banda Pesa como el juego más o menos Un montón eh, pero bueno, si tenés lugar y una compu piola Lo podés probar Bueno amigos, hasta acá el resumen de la 1.17 Que se viene, ya les digo eh, Están buenos, los cambios me gustaron, me gustaron bastante Bastante, bastante Están tan piolas, los nuevos eh, Tanques, los nuevos mapas Ghost Recon, o sea, eh, reconocimiento De los mapas Ese, no, ahora nunca lo jugué Me parece una pedorrada, porque encima Encima de eso te baja también eh, Puntuación, te baja vinocho, o sea, es malísimo boludo. ¿no? Si no tocaran eso, sí lo jugaría, lo probaría. Eh, batalla de reconocimiento, pero si no, no. Bueno amigos, besos. Cuídense, gracias por estar. Recuerden que seguimos con la... Eh, con el tema de las firmas, con la junta de las firmas. Eh, abajo voy a estar dejando el link para tener un tanque latinoamericano. Así que vamos a seguir luchando eh, por ese tema. Si no voy a poder luchar con la gente de Latinoamérica, porque me expulsaron del CC... Eh, voy a seguir luchando con la gente de Norteamérica Y si no con mi gente querida de Europa Así que seguiremos en la lucha De un tanque latinoamericano Cuídense, besos, chau chau Feliz domingo para todos